y esto parece el desierto. Hace un calor brutal, pero es un calor igual al que tenemos en España en verano. ¡Hola! Y los coches eh, sufren las mismas situaciones que sufren nuestros coches en España. Por ejemplo, vamos a ver aquí, tenemos eh, excrementos de ave o cagada de pájaro y tenemos polvo, tenemos arena, tenemos de todo encima del coche. Esto poco a poco va deteriorando ...la pintura y va apagando el brillo de este vehículo. Esto con nanotecnología exclusiva de Albatu Wash en España... ...podemos mejorarlo y podemos protegerlo por muchísimos años. Ven Albatu Wash.